El estudio hoy día se transformó en un espacio de aproximadamente 3 metros por 3 metros. Si despejas una habitación probablemente tengas un espacio parecido a este. A esta altura yo creo que la mayoría está echando mucho de menos el cerro, pero la idea es cuidarnos para cuidar a los demás. Así es que en este pequeño espacio vamos a ver algunos trucos improvisados que espero nos sirvan para cuando volvamos al cerro sentirnos más confiados arriba de la bicicleta. Número uno, y en mi opinión, el más fome de todos es de los pocos que me el nombre y se llama Trackstand Consiste en no avanzar con la bicicleta y mantener el equilibrio Esto puede ser realmente, realmente fome Pero es un truco que te desarrolla muchísimo equilibrio a bajas velocidades y a veces cuando vas a hacer una bajada empinada o asomarte a un barranco puede hacer la diferencia al momento de dejar ir tus frenos y tirarte para abajo porque si entras bien equilibrado va a poder ir por la línea que quieres hacer no me vamos a mirar haciendo trackstand por horas porque sería demasiado fome así que le vamos a poner un poquito de, de dificultad para hacerlo más divertido vamos a intentar hacer algunas maniobras por ejemplo podemos avanzar por delante del cono equilibrarnos bien y tratar de intentar darle la vuelta al cono con la rueda delantera lo cual no está siendo nada fácil para mí porque este truco no lo practico nunca con ese simple cono en vez de estar quieto realmente te concentra, te concentra en un objetivo con el cual no estoy logrando y se pone realmente mucho más entretenido practicar esto que se llama trackstand La idea es hacer todo el movimiento lento. Si es que te apuras puede ser mucho más fácil, pero el plan es hacerlo velocidad stand. Tienes que demostrarle al mundo cuán despacio puedes andar en bicicleta. Ese es el objetivo principal. Yeah. <ríe> Estoy muerto oh, Se me agarró toda la pata Eso, eso estuvo divertido lo bonito del trackstand es que es algo que todo el mundo puede hacer, excepto yo y puedes ir jugando con nuevas configuraciones En este caso voy a tratar de pasar estos conos simplemente avanzando hacia adelante Hacia adelante No, muy... Esto es lo más difícil que he hecho para este canal uh! Oh shit. <laughs> Ahora <risas> oh, oh, que se puede so, so oh, Dios no. no tengo habilidad avanzando despacio. Está bastante indigno. Esto es lo más difícil que he hecho en mucho tiempo. Ser lo más emocionante, pero aún así estás haciendo equilibrio arriba de la bicicleta, estás tenso, estás haciendo fuerza, estás... Lo que quiero decirles es que estoy transpirante, ¿no? <risas> Pasando del trackstand, que es una habilidad importante a algo más pelacable que no sé cómo se llama. Señoras y señores, esta es el equilibrado del payaso. Uh. No. Up. Up. No. Uh. no. Mira al frente. ¡Concéntrate! Siente la bicicleta bajo el poto ¡Conéctate con la rueda delantera! A ver sin freno, voy a probar sin freno Me va a matar ¡Uf! Est Esto encuentro que es una payasada, pero... No es fácil, por ende es divertido Este video se va a llamar trucos que no sé hacer ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Esto no es fácil. Oh, oh, oh! oh no, no. Oh. Oh. <risa> Soy pésimo, o se me engancha el pantalón, ¿eh? Era el pantalón, era el pantalón, oh, no era el pantalón. No puedo perder el equilibrio más de cierto. Oh. No. Cáchate. Ya po. Ayúdame. No. Tengo cero control de lo que pasa con la rueda delantera y tengo cero noción de mi equilibrio. Ya. Una más. Ahí empieza la pregunta por qué no lo puedo lograr y empezáis a hacer demasiados intentos y finalmente termináis haciendo algo de ejercicio por muy patético que te veas se me la rueda de la pata ¡Oh! y puede ser peligroso también creo que se lo vamos a dejar hasta ahora porque es una ridiculez y nunca he podido hacerlo vamos a pasar a algo más sencillo y simplemente vamos a hacer equilibrio en la rueda trasera dando botes con nuestra rueda delantera lo cual se podría llamar, el rebote del manual freno trasero apretado y simplemente mantener el equilibrio rebotando tu delantera esto no se pone mucho más entretenido a menos que quieras rebotar de lado a lado combinarlo con una pedanilla hacia atrás esto es simple y a la larga, le aseguro va a ser tremendo deporte siempre se pueden hacer variaciones uh, rebotando las ruedas despacio moviéndolo hacia los costados Al final del día lo podéis pasar increíblemente bien con tu bicicleta en un espacio muy pequeño. Vamos a intentar hacer exactamente lo mismo, pero haciendo rebotar la rueda trasera. Lo que yo llamaría el rebote de la cola loca. Mi freno delantero está sonando demasiado. Una vez que ya lo tenemos más o menos dominado Podemos empezar a hacer variaciones como las que hacíamos antes Mover la cola hacia los costados Esto es más difícil ¡Oh! Esto... Esto es mucho más ejercicio de lo que pensé Hemos hecho tres o cuatro ejercicios ultra simples Después de esto no vaya a querer ir al cerro Si se puede quedar con los brazos muertos todo el cuerpo va tenso. Voy a practicarlo un segundo más para ver si puedo levantar la cola más más sostenido. Ya ahí entramos en otro punto que es. ¡Oh! Vamos a combinar las últimas dos técnicas que hicimos, que ya no me acuerdo qué nombre les puse, y vamos a rebotar hacia adelante y hacia atrás, apoyándonos en la rueda delantera, luego en la trasera, intermitentemente. Disculpen mi freno delantero está metiendo demasiado ruido. Cualquier otra cosa que estamos haciendo acá se pueden ir haciendo variaciones y empieza a ser divertido. No solo de mantenerse equilibrado, sino de, por ejemplo, darme media vuelta. Entender cómo funciona la bicicleta, qué tan difícil es moverla. Todo, todo esto te va a enseñar algo para ese momento que vayas en un circuito y tengas que hacer... Y te equilibre y te salve la vida de caerte por un barranco hacia abajo. Mi freno delantero está asqueroso, güey. 30 minutos, con razón, estoy muerto. Este, este producto nunca lo he usado y probablemente el método de aplicación que vamos a usar ahora no sea lo que espera el fabricante. Problemas técnicos en la mitad del de ejercicio. Esto va a empeorar todo, te apuesto. Oh shit, ya me voy a dar una vuelta afuera para ver si se asienta de alguna manera. No bueno. Oh. Acabo de pedalear horas frenando fuerte y parece que se arregló. esto no tiene nombre de nada, pero está bastante entretenido. puede ayudar un montón, ¿saben para qué? Ah, mi emprendo ya no suena si te pones a hacer una curva cerrada sentado lo que más vas a sentir es que tu cuerpo se pone en dirección hacia la curva pero el asiento no te deja veanme en esta posición oh, oh, oh. si te pones de pie probablemente no quieras seguir así Sino que va a cruzar tu cuerpo hacia donde quieres ir y... Es un pequeño tip para curvas que es algo que... En estricto rigor acá no vamos a poder aprender pero... Es un pequeño tip Entonces estás doblando para allá Y cuando te pones de pie... ¡uh! Te cruzas Va a tener la bicicleta doblando al máximo estoy baja Y lo que se viene no, bueno ya... Para todo ciclistas de la vieja escuela que haya visto a las personas que hacen trial Este es rebota en tu rueda trasera Vamos a aplicar las técnicas que ya hemos aprendido Y de aquí nos vamos a echar hacia atrás con el freno trasero bien apretado Ahora estamos haciendo trial me incomodo avanzar hacia atrás porque siento que voy a chocar y además porque sé avanzar haciendo ese movimiento así que ahora vamos a hacer la combinación de avanzar hacia atrás y luego meter un poquito de pedal combinado con el freno para que en algunos rebotes hacia atrás podamos avanzar hacia adelante y mantenernos en nuestros 9 metros cuadrados estoy muerto weón. Eso fue en todos esos años de práctica haciendo trigger cuando chico. ¡Ah, oh, ese era mi momento! Uh, te raja. Creo que eso es lo más complicado que se pone y creo que es más o menos todo lo que se hace. Habiendo practicado individualmente cada una de estas habilidades, una vez que la dominas un poco más, puede empezar a jugar con combinaciones y añadir dificultades. Así que esto va a ser un poco de freestyle. Jugando un rato para pasar el tiempo. Oh, oh, oh. Algo de eso Llevo más de una hora pelando el cable acá y, sí, debo decirles que se siente. Querer es poder, practicar esto te va a sacar una serie de nuevas habilidades y también nuevos músculos y te va a servir un montón para pasarlo bien, entretenerte un rato y no volverte loco. Así es que si te gustó este video de mí dando realmente mucha pena en 9 metros cuadrados, Dale un like. Si tienes algún amigo que esté aburrido en cuarentena, que estoy seguro que lo tienes, compártele este video y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro.